todos ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca especial Halloween Como ves, llevo una pajarita de payaso Vamos a reaccionar a vídeos en 3D O sea, en 3D, entre la... Eso que tú giras la cámara, ¿sabes lo que te quiero decir? Reaccionamos una vez hace tiempo Y ahora vamos a volver a reaccionar A ver, vamos a empezar con el primer vídeo, ¿de acuerdo? Parte 1 Veo un poco feo Vamos a ser claros, así que... Vamos a ponerlo en 480 Porque no se ve casi nada O sea, el que grabó esto Se quedó a gusto Voy a bajar el volumen ¿Qué hace un cerdo? En el bosque Voy a beber agua No tenías que haber hecho eso ya. Según el título Hay que escapar de los monstruos. Como es un vídeo, va a pasar pues lo que tiene que pasar, ¿no? Pero si fuera en, en un juego, yo me doy la vuelta y me voy corriendo. Muy bien, llevas un bate de béisbol, ¿qué vas a hacer? No, no, no, no, no. no. Con un ojo de color rojo, que es el de allá. O sea, para mí es la derecha, pero para ti es la izquierda. Pues que no me atrevo tampoco a girarme. Vamos a hacer que no he visto el cerdo. La, la, la, la, la, la, ¡Oh, qué bonito todo! ¡La, la, la, la, la! ¡La, la, la, la! la el cerdito dónde está? ¿El cerdito? ¿Qué? Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, señor. Señores. Señor, ay, señor. Tenemos aquí a un monstruo que no ha comido en 20 días. Luego tenemos aquí a uno que ha comido todo lo que este no ha podido comer. Yo me pregunto, ¿qué quieren ustedes? Por cierto, usted, t -t tápese un poco, porque es que va por el aire, así, fresco, por la vida, y no puede ser. Solo tienen que hacer los zombies. Usted no es un zombie. ¡Hala! Ahí se queda. <risa> ¡Hasta luego, Parecarme! Espera, espera, ¿dónde estás entrando, chiquillo? ¿Dónde estás.? En... ¿Tan pequeña es la persona que cabe en un tronco? ¡Eh! Pasa Palomo, no me pilla, no me pilla, ¿Cuánto hace que se ha parado la grabación? ¿Cuánto hace que se ha parado la grabación? Estamos en una especie de ciudad, ¿a cómo camina? ¡Oh! ¡Oh, cuánto miedo! ¡Oh! ¡Cuánto miedo! Uh, ¿Tú tienes miedo? Atápate con la manta, no te vaya a pillar. ¿Qué cachondeo es este? Este ambiente así, todo florido, con esta música sin plan lo llamas terror. Vale, vamos a ver la tercera parte. Esto sí que me da mal rollo, la verdad. Cuando en las películas el columpio se empieza a mover solo.. Si pasa en la vida real, yo no voy quieta, quieta, parada Vale, vale, vale, vale, eso ya no es normal Que se mueva el caballo solo ya no es normal Así que por favor, quédese usted ahí, ¿de acuerdo? No se mueva de sitio y quédese con sus dos hermanitos Pero chiquillo, vamos a ver Siren Heart, vale, te pilla, si hace ruido Si tú estás corriendo por el bosque y hace ruido Siren para ir del O sea, no tiene sentido. ¡Te pilla! Es que es que Es que este que, es, que, es, que, es, que, es todo. Espera, espera, espera, espera, espera. ¿Qué están haciendo aquí? Esto es como un campamento, ¿no? Un camping. Están acampando aquí. Yo no quiero mirar mucho, pero creo que ahí hay algo. Creo que ahí hay algo. La escopeta. Ah, es una plata <risa> Pero llama primero Es que, pero qué clase de educación te han dado, chiquillo A ver, muy alto el techo No es que sea, ¿eh? yo ahí tengo que ir agachadita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bruja, ¿dónde estás? Pero no corras, que, que va por ti No tienes que correr, tienes que ir despacio ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿A quién has disparado? ¿A quién has disparado, fernando? A la... Que le rompes la mano a Sirenjead No hagas eso Puedes ir a por ella, pero no la descuartices Métete en la cabaña Que ahí no sabe Perfecto, ponte en el ordenador Ponte a jugar, a lo que tú quieras Perfecto A ver, señorita, ¿va usted a hacer algo? O que me pilla O que viene Ay, ay, ay, ay, ay, que está Ay, ay, ay, que me pilla, que me pilla. What are you doing? ¿Qué está haciendo? Cuenta la leyenda, que es un monstruo que acecha en los bosques. Tiene una cabeza de sirena, con la cual atrapa a sus víctimas con las bocas que tiene en la cabeza. Y te preguntarás... Como caza a las víctimas, lo que hace es escucharlas y cuando ve que están cerca, las coge. Entonces cuando las tiene, lo que hace es imitar las mismas voces para poder así atraer a más personas. Y así sucesivamente. Así que ten cuidado cuando vayas a un bosque. Puedes ir de día si quieres pero nunca de noche porque es posible que te la encuentres y si te caza no podrás sobrevivir porque es muy poderoso sairenge